Carby B. le hizo un regalito muy humilde, muy sencillo a su marido Offset. La rapera le regaló a, a su esposo Offset un regalito, como le dije, humilde, sencillo, tranquilito, sí. de 2 millones de dólares. Tras haber cumplido 30 años, eso fue el pasado 14 de diciembre, y pues ahora trascendió esta información. La entrega se la hizo durante la celebración de, la, de una fiesta, donde la artista le dio un cheque gigante con ese monto de 2 millones de dólares, que no es nada, eso, eso no es cuarto un juguetes <risa> para ellos. Sí, eso es un menudo. Toma esa cosita y para que <risa> tú sabes, le has regalado más de ahí porque le has regalado un carro, la un pues sí. le regaló una mansión aquí. En, en, en ¿dónde? En Punta Cara, ¿no? Fue sí, o, yo o creo que en que la sí, romana. En la romana, por ahí, romana punta cara. Algo así le regaló. O sea, esa gente para regalar, esa gente. Ya no hayan que hacer para sí, demostrarse tienen demasiado dinero y se aman mucho. Ellos ¿no? lo que se regalan, ellos se demuestran con eso, regalándose. Sí. <ríe> tú me das, yo te doy con daurero, como decía Rita Indiana. No, mira, mira, y un dinero. <ríe> y mira, que esa fiesta, ¿verdad? Eso fue lo último porque yo vi en, la, en los videos que no se pueden publicar porque son videos fuertes, pero en esos videos eso era votando los cuartos, como que nada, como que eran papelitos. Oye, no, son millonarios. ¿no? Increíble. Y pues de todo eso, pues Cardi B le hizo ese regalito humilde, ¿verdad? Sencillo, algo... Epa. Y se siente mal ella que le regaló <risa> eso tampoco. <que risa> no hallaba que regalar. No nos hallaba que regalar. Parece que no nos hallaba que sí, regalar. dijo, sí, sí, toma, no compra mío. lo que tú quieras con eso tiene todo. Eh? caldiví señor, una, una dominicana radicada allá en Estados Unidos que sabemos ya parte desde de su, de su historia sí. que era una chamaquita que lo que andaba en bares bailando. Sí. Ya que tú te, Dios le dio un atributo muy lindo o sea, y ella lo, lo utilizaba para buscarse sí. dinero no, y ¿qué? luego eh, eh, saltó a la fama. de sí, con la música urbana ya de Estados Unidos. Hay mucha que gente que, que en fuerte. el tema en el tema de, de, de mesías eh, eh, con Farruko eh, eh, ella idea. sale de modelo y mucha gente que ve el ahora y por ese Cardi B, bueno ella sale en ese video, sale de modelo.